2022 ha sido un año de crecimiento para BBVA. Hemos alcanzado el mayor beneficio de nuestra historia con una fuerte expansión del crédito y con grandes avances en nuestra estrategia, centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad. Batimos el récord en captación de nuevos clientes, más de 11 millones. Las ventas por canales digitales siguen ganando peso y a día de hoy representan casi el 80% del total. Nuestro negocio sostenible crece tan rápido que decidimos volver a incrementar nuestro objetivo de movilización hasta los 300.000 millones de euros a 2025. La descarbonización es irrenunciable y para lograrla son necesarias inversiones colosales. Y esto es una gran oportunidad para las empresas y para las familias y por tanto es una extraordinaria oportunidad para BBVA acompañando y asesorando a nuestros clientes en su transición hacia un mundo más sostenible. En cuanto a las cifras, el beneficio de 2022 alcanza los 6.420 millones de euros, casi un 40% más que en 2021. Vamos a dedicar más de 3.000 millones a mejorar de manera significativa el dividendo del año, hasta los 43 céntimos por acción, y a un nuevo plan de recompra de acciones ...de 422 millones de euros. Y todo ello a la vez que mantenemos una holgada posición de capital. En definitiva, 2022 ha sido un año de crecimiento... ...para nuestros clientes, para nuestros accionistas... ...y para nuestros empleados... ...que son los que han hecho posible todo lo anterior. Mirando hacia adelante y a pesar de la incertidumbre... ...en 2023 seguiremos creando oportunidades para todos... ...y contribuyendo al crecimiento económico y social de los países donde estamos presentes.